el Banco Rojo en, en nuestro centro cultural Leopoldo Marechal aquí en Villa Tesey para que las vecinas y, y los vecinos eh, sepan el Banco Rojo es, es un símbolo para, para con aquellas mujeres que fueron víctimas de, de femicidio y, y también una representación para, para también aquellas mujeres que, que luchan todos los días para que, para que esto no pase más, para que no para que no las maten, para que no mueran, para que, para que sean un símbolo de vida en ese colectivo maravilloso que, que existe en la Argentina, que es ese movimiento de mujeres que todos los días intenta transformar nuestra, nuestra patria, ¿no? que, que trabaja por sus derechos, que trabaja por por sus oportunidades, que trabaja, como me gusta decir a mí, juntos a la par, juntos a nosotros, para, para transformar la sociedad en un momento muy difícil como el que vive nuestra Argentina, ¿no? en donde el Estado Nacional se retiró y ya ha dejado de cuidar a los argentinos. ¿no? El gobierno de Macri dejó de cuidar a los argentinos y dejó de cuidar a las mujeres. Así que en Urlingam nosotros creemos que el camino es otro, por eso, por eso hoy la representación y este símbolo del Banco Rojo en Villa Tesec, la Casa de las Mujeres es ese símbolo también que, que nosotros cotidianamente eh, venimos poniendo ¿no? como, como apoyo, como ayuda, como compromiso, eh, con talleres, con integración de todas y cada una de las mujeres, con la asistencia eh, desde el punto de vista eh, psicológico, con la asistencia desde el punto de vista sanitario, con nuestro hogar protegido en donde albergamos eh, allí mujeres víctimas de, de violencia de género junto a sus hijos, eh, en ese enorme compromiso eh, que con mucha solidaridad y con mucha esperanza hacemos todos los días.